¡Ayo! ¡Ayo! No se me ocurre igual. ¡Hey, guys. Ya, eh, uh, Hoy es viernes. Estoy contento porque. Había olvidado lo mucho que me divierte hacer vlogs. Inventarme qué voy a decir después de 161 episodios. Bueno, anoche la se la me... Ella tiene su propio canal. Y anoche me confesó que le da pudor grabar conmigo ahora que vivimos juntos. Que me da pudor grabar para mi canal contigo. ¿Y por qué? No sé, no sé cómo tú lo haces yo no puedo. Como que soy una mentira de internet. Oh, no sé. es poderosa. Pero está bien. A mí también me da pudor al principio. ¿En serio? Sí, pues, obvio. Grabar. Grabar en la calle. Así en la calle. Es como para que te dé vergüenza. Ahora me porto un rano. Igual, sí, que es como Barça que, que me dé vergüenza grabar contigo. Es, o sea, yo no lo encuentro tan tirado a las mechas. Pero me he visto en pelota. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso cuando estoy grabando? Para superar el pudor, nos fuimos al coche. ¿Qué era sufrido? No me odies. No sé qué pasa con sufrido que está enojado conmigo. No sé qué, qué hice o dejé de hacer. Sí. ¿Dónde se fue la comida? A tu foto. Sí, allá está. <risa> no, me estoy arreglando para ir a la pega. No, estamos bien. Estamos súper bien en el hora. ¡Aaah! Terminada la jornada laboral, como siempre, vamos no a casa, sino que voy al mall porque tengo que hacer un par de compras para el hogar. Va a llegar como con la casa. Hoy día me toca armar un mueble que había desarmado que no podemos usar en la cocina, así que manos bueno, a la hora. Y terminé el mueble. Tenemos cocinilla ahora. Bien. Además, está goteando la ducha y ahora no gotea. Hay una weá hermosa en hacer las cosas uno mismo. En, en cómo resolver los problemas uno mismo, con ayuda o sin ayuda, juntos. Pero es como hacer cosas es bastante satisfactorio. Como que se lo saqué a mi viejo. Mi viejo era carpintero, constructor. Entonces, siempre lo vi que él... Si, había, si faltaba algo lo construía, si estaba <coughs> dañado lo reparaba. Creo que al fin encontré la razón de por qué hago este blog. Porque es una forma de hacer cosas, de, de crear algo nuevo. Si bien mi blog tiene un estilo que es parecido a otros, este blog ayer no existía. Es algo muy me, me hace sentir muy satisfecho el momento en que yo pongo publicar y lo puedo ver en YouTube. Yes, y decir, este video no existía ayer. Y ahora existe gracias a que. Lo hice yo. Básicamente eso es todo. ¿Cierto Kitten? Oh no, Lions, Brock. Has been pronounced hopelessly insane. Uh, ya estamos en otro miércoles con Radio Motivado. Uh, uh, uh, uh. ¿Cómo va a estar este capítulo, compadre? Va a estar a lo loco, weón. A lo loco, weón. Ha llegado mucha gente acá, weón. Esta weón estar en televisión ya, weón.